Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Wilton Martínez de ResetOK.com, solución Almohadilla. En el día de hoy vamos a resetear la Canon 4, perdón, la impresora Canon G4100, ¿correcto? Ok, lo primero, lo más importante es que te, debe tener error de 5B00. Ok, primero que todo que sea error 5B00 lo más importante vale bien perfecto es 5B00 ok procedemos segundo no haber intentado colocar modo servicio muy seguido pues porque esto daña la EPROM vale no te voy a decir cómo colocar el modo servicio porque la puedes dañar es mejor que me contactes y hacemos todo remoto así sencillo listo ok después que ya te la hayas colocado en modo servicio como yo te di, te digo por whatsapp ok listo abajo te dejo un link para, o sea, para que me contacte y te digo cómo colocarle en modo servicio después de colocar en modo servicio debe quedar así abajo arriba de la impresora como desconectada importante desconectar todas las canos que tengas conectadas y abajo el device importantísimo si esto no aparece no hay nada que hacer no puedo hacer nada tienes que apagarla dejarla apagada y cuando pasen varios días que la EPROM eh, se reinicie entonces la vuelves a intentar colocar el modo servicio te debe quedar así y ahí sí podemos continuar con los pasos listo ok ok ahora lo que vamos a hacer es Activar, desactivar el antivirus. Debes desactivar el antivirus para que pueda yo, eh, para que puedas descargar lo, el programa, ¿correcto? Ya el cliente ya lo descargó, ya desactivó el antivirus y aquí está descargado. Lo abro, sale esta ventana. Esta ventana no significa un error, no significa que haya hecho nada mal, no. Está más bien, necesitas activación. Activación porque esto el programa no es libre. Este programa requiere una activación, ¿listo? ok voy a pasar el vídeo para generar la llave y ya regreso ok ya estamos de vuelta aceptar clic derecho pegar o sea cuando ya descargues debes moverla en este escritorio ahí está el disco C, en carpeta encarpecarseok.com okay st5306 aquí está listo aquí está esto no se abre esto no se ejecuta déjelo ahí ahí no le pasa nada no lo abra que él no se va a abrir ni con pdf ni con word no, déjelo ahí quietico. listo, ahora abro acá, abro el, el ejecutable, ese sí se abre, aceptar, perfecto, arriba, importante, aquí debe aparecer el nombre de la impresora, Esto es importantísimo, aquí en la barra de título, el nombre, si sí, aquí dice device, no hay nada que hacer, no se puede resetear, vale, listo ahora de todas las herramientas vas a buscar donde dice in absorber counter o sea reseteador de de que de tinta del absorbedor listo aquí le doy client set y eso es todo ya ha quedado reseteada su impresora listo ok esto ha sido todo si te gustó el vídeo dale like al vídeo de una vez si te gustó Clic en suscribirte, clic a la campanita y abajo, abajo está el link para que descargues y me contactes ahora mismo. No esperes que tu impresora se dañe. No esperes que uses un reset gratuito y dañes de por vida tu impresora. ¿Listo? Ok. Te habló Wilton Martínez de ResetOK.com